Mi pasado ya no, la no, con su gracia me ha libertado así, es su amor. Mi paso ya la ha firmado, con su gracia me ha rescatado así, es su amor. Cúrame, sálvame, renueva, me restaura, me señor. Señor Con tu amor Ven y tú cúrame Ven y sana todas mis heridas Que el pasado ya aquí mi vida no aflija Es con tu poder que tú sana mi vida Tu gracia me sustenta y demuestra la salida de su amor Que me da todo su perdón Presencia de gracia que me da su salvación Ven y influye en mí Con todo tu amor Ven y Sálvame, renueva, me restaura, me Señor, con tu amor. Cúrame, sálvame, renueva, me restaura, me Señor, con tu amor. Peña, alíneame Quiero caminar siempre contigo Que tu gracia sea mi gracia, tu amigo Tu poder que me llene algo sobrenatural tu gracia me sustenta y me lleva más allá de lo que mis ojos pueda ver Tu gracia mover tu presencia en mi vida Que me da de tu poder Gracias Señor por morir por mí Por cubrir mi vida Tu sangre preciosa, sí wow. ya elaborado, con su gracia me ha libertado. Así es su amor. Cúrame, sálvame, renuevame, restaura, mi Señor. Con tu amor, cúrame, sálvame, renuévame me restaura. Señor Con tu amor